Muy buenos días, gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de hoy. Gracias a Dios por la mañana. Gracias a Dios por las primeras horas de este día 30 de mayo del 2018. Gracias a todos ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de mañana. En nombre de todo el equipo, les reiteramos las gracias y hoy vamos a tener mucho contenido. Entre ellos, la entrevista central del Café Caliente de hoy estará con nosotros Miguel Díaz Alejo, el Presidente. De los regidores de San Francisco de Macorís No se lo pierda Gracias a Telenor, Canal 10 Estamos a través del Canal 10 para todo el Nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas A razón de conmemorarse hoy El 57 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo Un día como hoy, 30 de mayo Gracias, también llegamos hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas, en el canal 14 para la novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 para la Olímpica Ciudad de la Vega, en el 42 para la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los, de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo a través de telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes, trabajando con honestidad y con decoro. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado de inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo. La Oficina Nacional de Metrología ONAMED nos dice que para el día de hoy las condiciones van a estar regidas por los vientos del este sureste que estarán arrastrando calor a nuestra geografía nacional y también lluvias esporádicas con tronadas y ráfagas de viento en las horas de la tarde. Se esperan aguaceros locales y aisladas eh, tronadas y relámpagos en alguna parte del país en la tarde. La UNAMED informa sobre la depresión Alberto, se ubica a unos 90 kilómetros de Indiana, Estados Unidos, y se mueve a 25 kilómetros por hora. Sus vientos están a 55 kilómetros por hora. Este sistema, por su posición y su trayectoria, no ofrece peligro para la República Dominicana. En resumen, hoy vamos a tener un día caluroso, vaguada en la otra en la troposfera incidiendo en el arrastre de algunos campos nubosos, por lo que se esperan en la tarde algunas tronadas, ráfagas de viento y lluvias esporádicas, localizadas. Ingerir mucho líquido y no exponerse a los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vista ropa ligera. Estas son las condiciones del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, que estarán rigiendo por el día de hoy. De inmediato, ya producción tiene lista, la voz de la mañana, que se titula Un Paso Adelante. Escuchemos. <música> transporte escolar es una asignatura pendiente que tiene el sistema educativo de la República Dominicana. Miles de estudiantes del sector público se ven obligados a caminar decenas de kilómetros para llegar a sus respectivas escuelas y de igual forma de regreso a sus hogares. Anteriormente no había estado en la agenda de ninguna administración introducir el transporte escolar en beneficio de los estudiantes del sector público. Sin embargo, el gobierno dio a conocer un proyecto que busca crear ruta de autobuses para las escuelas que garantice la seguridad y la integridad física de los alumnos. El proyecto iniciará como plan piloto con un total de 12.000 vehículos que entrarán en funcionamiento para el nivel inicial, medio y básico en toda la geografía nacional. Esto así con los horarios madutino, vespertino y nocturno. Entre las localidades beneficiadas estarían el Gran Santo Domingo, Higüey, Baoruco, Sánchez Ramírez, La Vega y Moca. Con todo esto y tomando en cuenta la importancia de esta iniciativa, cabe esperar que la misma se haga realmente con el objetivo planteado y que beneficie de forma efectiva a los estudiantes de todo el país y que no se convierta en una razón más para promover la corrupción, la desviación de recursos, y el derroche del dinero del pueblo. Excelente esta voz de la mañana sobre un paso adelante, pero antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Un 30 de mayo, Francis. Bueno. Del 61. Hoy recordamos la muerte... El Tirano, para que no se repita episodios como este en la vida de los dominicanos, me refiero a las dictaduras. Así es. Gracias Padre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia emocional. Gracias a ustedes porque nos permiten entrar cada mañana a sus hogares a través de este su canal 10 de Telenor, para todo el mundo a través de telenor.com.do. Gracias Siempre. Yo soy Francis Rodríguez y estaré acompañándole por dos horas. Un día como hoy, Francis, eh, Modesto Díaz, Salvador Estrellas Sadalá, Antonio de la Maza, Amado Gar García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres, Juan Tomás Díaz, Pedro Livio Cedeño, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, Inver Barrera, Luis Amame Mateo, eh, fueron los encargados de ajusticiar al tirano un 30 de mayo en la autopista que va hacia el sur que se llama 30 de mayo solamente sobrevivieron Inver Barrera y Amado Amá Ma, Matión. solamente bueno ellos. yo creo que este eh, de lo que es la memoria histórica del pueblo dominicano como he dicho en otras ocasiones son de las cosas que no podemos olvidar para que les sirva a las generaciones futuras y actuales porque la verdad que actuamos que no nos deja otra lectura, que si fuéramos directo a una especie de uh, eh, partido único, eh, aquí sí, solamente sí. se hace lo que diga el jefe, aún tenemos mucho de eso. Bueno, la ley de partido se está tratando luego de una cartita del presidente que indicó a las dos cámaras que debían de unirse, bueno. cuando no estaba en procedimiento, pero eso ah, no ¿sí? vamos a hablar. Sí. Eso tiene mucho que ver con, con el el ambiente político actual, pareciéramos que estuviéramos bajo el régimen donde solamente una voz es la que tiene valor y la disidencia no la tiene, o la que es la democracia. Vamos a estar hablando en todo el transcurso del programa sí. acerca de este ac gran Mira, acontecimiento histórico, 57 años de la muerte de Trujillo. Sí. La voz de la mañana, un paso Mira, hacia adelante. el paso hacia adelante advertido por la voz de la mañana es importante que la gente entienda que esta reflexión, que es como el, el editorial nuestro, respecto a temas que gravitan en la vida nacional y que actúan en el momento, eh, es fundamental que para concretar el paso de la reducción de la deserción escolar, se les dé aún más una cobertura ...de apoyo como lo ha hecho otros países... ...que hoy ha avanzado bastante... por ...producto de la facilitación... ...de acceso... ...a la escuela... ...muchos padres, muchos... Eh, ...niños... ...viven distantes de las escuelas... ...y lo vemos transitar... ...por espacio de kilómetros... ...en la República Dominicana... ...para llegar a un punto... ...especialmente en los campos... ...y luego terminar... ...su faena del día y regresar el mismo trayecto durante 14 años, no digo yo que se le quiten las ganas, la devoción, como es que dice el dicho? Sí, la Bien. devoción quita las ganas de rezar. Correcto, la devoción quita las ganas de rezar. Entonces, veo importante y que ese servicio escolar pueda generar los beneficios que se advierten en esta primera etapa y que haya resultado. Claro, mira, hay mucha deserción escolar. Se registran deserciones escolares por encima del 40%. A medida se van aumentando los cursos, los grados. Y todas las eh, acciones que vayan encaminadas a reducir esa deserción escolar, bienvenidos sean. Y en uno de los casos está la necesidad del transporte, la urgencia del cuidado y la protección de los niños, las facilidades para ir a estudiar y también la necesidad de tener que trabajar. Ahora, en este caso, las eh, guaguas para transportar estudiantes, como tú bien decías que los países desarrollados lo tienen implementado, que inclusive aquí se ha implementado en la educación superior, superior y con mucho éxito. Así esperamos que... Este ensayo que se va a hacer con 12.000 vehículos o autobuses en las demarcaciones del Gran Santo Domingo, Moca, Baoruco, La Vega, se haga con el objetivo de viabilizar, facilitar, asegurar que estos estudiantes cumplan con todos sus deberes y puedan llegar temprano a sus escuelas y también llegar seguro a sus hogares. Porque fíjate, cuando mirábamos ahí, en el instante que se abre ese stop, en esos países han aprendido que sí. se detiene a una distancia prudente detrás de ese autobús, pero no se rebasa como se hace aquí. No. no ni se mete no. el motorista por el lado de Nada que de salen eso. los niños. Nada de eso. Es decir, que tenemos una ausencia de civismo y de comprensión de cómo resulta beneficioso este tipo de transporte ofertado por el propio Estado, sí. pero garantizado también por el propio Estado la seguridad vial y de tránsito de estos niños. Sí. Qué gusto da, ni un vehículo puede pasar de delante de ese vehículo de transporte hasta, de hasta escolar que no, hasta... hasta que no cierra ese site, que sí. dice esto, ah, pare, sí. Mira, la imprudencia aquí es tal, que válgame Dios, ya yo me imagino, cómo vamos a hacer, someter bueno, eso traerá, a los absurdos. eso absurdos. Bueno, eso traerá grandes sanciones, una de las advertencias que hace la voz de la mañana es, que no sea un espacio de corrupción esta, este nuevo ensayo que se va a hacer en educación, que aplaudimos que se haga y ojalá ocupe todo el territorio nacional para que nuestros estudiantes, que es la garantía de la continuidad de nuestra nación y de nuestro desarrollo, estén seguros, vayan a la escuela, reciban el pan de la enseñanza y regresen a su casa. Que esto no sea otro estamento para corrupción, que si la guagua salen a 100 pesos sean a 100 pesos, que si los repuestos de esos vehículos eh, se van a usar y son a tal precio que salgan así Ahora, que, ellos también, la, el órgano que, que tiene también que también sean eso, licitados nunca tiene el tiempo ni tiene los recursos que también se, sí eso es verdad eso sí que, que también sean licitados y que se eh, mantenga la vigilancia sobre esas nuevas inversiones que se están haciendo que si ese vehículo cuesta en el exterior eh, 50 mil dólares que sea realmente 50 mil dólares que no lo compren en otro lugar, en 100 mil dólares. Es decir, que no se eh, eh, maltrate esta intención tan positiva para la educación. La Voz de la Mañana alerta sobre eso, para que sean usados bien los recursos y que esto no sea otro destacamento para corrupción. Mira, definitivamente que todo lo que vaya en beneficio al sistema educativo dominicano tiene que ser visto con esperanza y con buen ojo. Claro, claro. Ahora, ciertamente, Fulvio, que tenemos siempre la aprensión, la, la, el cuidado y la precaución. Y la precaución es la palabra de que estos programas no terminen como el baile de los mácaros. Porque tenemos Porque ejemplo en, en el programa en de la construcción. Once es un es un ejemplo de, de mucho tiempo. Sí. Y, y en el mismo ministerio tenemos ejemplo con la construcción, la compra de los solares, los materiales que se usan. Que de en la hecho han tenido muy buena eh, aplicación en el sentido de que los escándalos no lo hemos visto o lo han sabido apagar. Sí. Pero de que hay una deuda importante y hay ya construido en esos terrenos no pagados, importante número de escuelas y aulas, así es que estamos. Los ingenieros anunciaron eh, más de 1.500 millones de pesos en deudas. Entonces, pareciera que se han aprovechado en esas sobrevaluaciones, en esas sobrevaluaciones y como que mmm, está bien, me lo deben, pero le voy a esperar eh, como que no hay tal eh, premura o necesidad, porque la verdad que le ha dejado se, buenos recursos. ¿Cómo se van a adquirir esos dos, 12 mil vehículos? Veremos. Hay que ver eh, <risa> eso, que esté bien, bien diáfano, bien claro, porque es con recursos del pueblo. Y lo otro. También el mantenimiento. Y lo otro. 12 mil vehículos, aunque estemos diseminados en el país entero, no se siente tanto, no, pero produce en los lugares, como ciudades, como San Francisco de Macorís efectos no, inmediatos. Y, y en el Gran Santo Domingo, gran, gran cantidad Domingo. de vehículos Correcto. que van a lanzar a la calle nuevamente. Correcto. Entonces todo eso tiene que estar evaluado para una República Dominicana que contiene un, un alto eh, movimiento de vehicular y que a la fecha pareciera que no son suficientes las vías construidas y que aún hace falta la construcción, en caso como el nuestro de la circunvalación, que permita descongestionar la ciudad y, y, en el tránsito urbano e interurbano y hacia otros puntos. Y ojalá también que esos vehículos estén a, a gas natural o, o a GLP. ¿Por qué? Porque así se reduce las emisiones de dióxido de carbono. También. Un vehículo de, de ese tamaño en emisiones de dióxido de carbono en combustión de gasoil eh, emite cerca de 220 toneladas de, de dióxido de carbono al año. Y eso conlleva, vuelvo y repito, que domésticamente nosotros poder cohabitar con este nuevo sistema o, pra, o nueva eh, práctica, y que sea viable en el sentido de que respetemos el autobús escolar en gran medida, eh, el transporte del futuro de los dominicanos. Sí, ah, en, el, en el primer ensayo que, se está, que va a lanzar Educación, el Ministerio de Educación, de estos 12.000 vehículos para transportar estudiantes. ...comprende el Gran Santo Domingo... ...Bauruco, La Vega, Moca... ...y otras ciudades... ...no comprende San Francisco de Macorís... ...en este eh, primer eh, ensayo... ...ah, no comprendemos está... nosotros... ...no, no, no, no comprendemos... Como regional. ...en este primer ensayo que se está haciendo... ...no obstante, saludamos... Eh, ...esta iniciativa... ...solo que alertamos... ...como voz de la mañana... ...que sean usado bien los recursos... ...y que estos, estas unidades sean adquiridas con una licitación clara y diáfana, para que no se mal malusen o malgasten los recursos del pueblo dominicano que están puestos en educación. Pues a, a mantener las esperanzas en que esto tenga resultados y que pueda ser viable en la República Dominicana y que sirva verdaderamente de, de canal de solución de lo que se pretende. Eso llegar. le va a quitar mucha carga a los padres, mucha carga... En el Así. sentido de llevar a sus hijos a la escuela Bueno, vamos a saludar, Fulvio A los amables televidentes Que nos envían Bueno, estuvo de cumpleaños El día de, de ayer el joven Dominic Ramos Conce 24 años, su padre Domingo Ramos Y Mayra Conce, conce. Le felicitan, felicidades, felicidades Y que sea un hombre de bien Y que honre a sus padres Arlington Peña desde Washington, dice Estados Unidos, importante tema, ese es mi una, me pasé el stop y me pusieron una multa de 500 dólares. <risa> una dos experiencia. Y dos puntos en mi licencia, Oiga, Gracias, Arlington, por esa experiencia. buena experiencia. 500 dólares y le quitan dos puntos en su licencia. Bueno, Arlington se olvidó que estaba en, en un lugar donde se, <risa> donde se cumple la ley, pensó que estaba aquí y cruzó, porque es normal, porque la costumbre hace ley. Sí. Pero yo sé que ya así no se te olvida Mientras Vida tenga, 500 dólares y dos puntos de la licencia Sí Seguimos con María Paulino De San Francisco Buen día. Cuando un vehículo de la escuela se para Y abre el stop Se tiene que parar todos los vehículos Vengan quien, quien venga Y si alguien sigue Ponen una multa bien grande Bueno ya Arlington dijo que son 500 dólares ah, Roberto sí. Johnson Si me... Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. 15, la mejor demostración de un hijo que aprecia a sus padres es ser obediente. De igual modo es incoherente todo el que dice que ama a Dios, sin embargo, no obedece sus mandamientos. Procura que tus hechos hablen por tus dichos y solo confía. Bendiciones, feliz día. Gracias Roberto desde la terrena que siempre nos tiene en el orden del día, bueno, así inicia de mañana, ustedes no se muevan y regresamos en breve con todo el contenido que tenemos preparado para este día. monturas gratis para ti mamá venga que aquí está la suya porque mamá se lo merece 65 monturas gratis todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y algo muy importante si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos aquí en óptica máxima visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres estamos aquí óptica máxima visión Frente al supermercado, gran porvenir. Nuevo Bontí, té frío para preparar en casa. ¡Familia, a comer! ¿Y de tomar un refresquito? <risa> no, no, no. Un vaso de refresco tiene toda esta azúcar. ¿No lo había pensado? Te tengo algo mejor. Rico, refrescante y con menos azúcar que el refresco. ¿Me interesa? Nuevo Bontí, delicioso. Refrescante y bueno porque tiene té Sin colorantes bon Y tiene ocho veces menos azúcar Que el refresco de cola regular más vendido Prueba Bontí en sus dos sabores Limón y manzana bon -tí, bon -tí. Está buenísimo Y lo mejor Bontí está hecho con té de origen natural El extracto se obtiene de las hojas de té Recolectadas a mano bon mm, Está riquísimo Bontí Acompaña muy bien todas las comidas ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar todo lo rico, refrescante y bueno de Bonti? Brinde un litro y medio por solo 15 pesos Palmares te regala la compra del año para mamá Y este jueves 31 rifamos las primeras 5 órdenes de compras por un año oh. Recuerda que por cada 500 pesos con tu tarjeta Club Puntos recibes un boleto y participas y lleva toda la calidad y variedad de productos nacionales e importados exclusivos de Palmares al precio más bajo. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro.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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y recordarle que hoy tendremos en la entrevista central, en el Café Caliente, a Miguel a Miguel Díaz Alejo, el presidente de los regidores del municipio de San Francisco de Macorís, tratando temas bien interesantes, no se lo pierda. Y ya se escucha la música, la música de las noticias, con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días hermano, aquí estoy desesperado esperándote en Julio, voy, voy, tranquilo ¿Y Francis? Presente Hola Francis Hola, adiós las gracias Bendiciones para ustedes y para todos los que nos sintonizan a esta hora En el espacio número uno de la televisión del nordeste De mañana Miren señores, vamos rápidamente en materia de noticias al ámbito internacional Caramba Miren dominicano muere en un incendio en Nueva York Un dominicano, el dominicano Robert Gutiérrez de 28 años y que había sobrevivido a varios balazos años atrás, quedando inválido de ambas piernas, este hombre murió al quedar atrapado con su silla de ruedas en las voraces llamas de un poderoso incendio en un edificio de seis pisos en la calle 105 entre la avenida Amsterdam y Columbus en el acto Manhattan, ciudad de Nueva York. Así que, lamentable la muerte de este dominicano, caramba, inválido, no pudo sobrevivir a las llamas, vorazas de ese incendio por allá en Manhattan. Robert Gutiérrez, de 28 años de edad. Hombre escala cuatro pisos para rescatar a un niño en Francia. Las imágenes impactantes donde un inmigrante indocumentado de Mali, rescató a un niño que colgaba en un cuarto piso en Francia. Mamadou Gazama escaló el edificio en 30 segundos y logró rescatar al niño, lo que lo ha convertido en un héroe mundial. Fue recibido por el presidente Macron. En su despacho, quien lo felicitó por la acción, señores. Escuchemos un poco del audio ambiental. Adelante. Él siempre estaba deprimido. Emocionante ver la acción de este joven, eh, cómo rescata a ese otro niño en Francia, y eso lo ha llevado, les repito, a convertirse en un héroe mundial. ¿Eh? Qué bueno. Miren, vamos al ámbito nacional rápidamente. Diputados aprueban proyecto de ley que modifica el código civil. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley que modifica el código civil en la República Dominicana. De inmediato. La pieza fue enviada a la Comisión de Justicia para analizar el artículo referente al derecho de matrimonio de los menores de edad. Escuchemos. Señores, ahí está. Vamos a materia en el ámbito regional local. Comenzamos por Villarriba. Miren qué interesante esta información. Un estudiante gana el, el concurso nacional de lectura y ortografía. El primer lugar para esa niña, por allá, residente en Villarriba. La adolescente es Darlina Rosario Polanco, estudiante de sexto grado de la escuela Luis Teodoro Molina Albert del municipio de Villarriba, obtuvo el primer lugar en las Olimpiadas Nacional de Lectura y Ortografía. Así que vamos a escuchar esta jovencita qué lindo y enorgullece a la provincia. ¡Adelante! Muy feliz y yo estoy consciente de que yo no gané solamente ...por mi esfuerzo, sino por el apoyo que me dieron todos mis compañeros, mi familia y sobre todo mi maestra. Que sigan leyendo y que por no haber ganado no deben de dejar de leer, porque al leer uno adquiere mucho conocimiento. Carolina es una niña que es positiva, siempre está positiva para todo, es de, la, de los niños que creen mucho en Dios... Tiene una ayuda de sus padres que colaboraron bastante con, con el trabajo y estoy muy contenta. Feliz por el éxito que ella ha tenido en su Olimpiada. Es, es el fruto de, de mucho esfuerzo, de, tanto de ella como de sus maestros, su maestra Wendy y también nosotros que le hemos ayudado. Cuando tenía tres años inició con un problemita en los riñones hasta los ocho años, pero gracias al Señor que ya haya superado eso. Como todo padre, eh, se sentiría. Wow, ¡Qué lindo! Qué, ¡Qué positivo esto! Éxito para esa pequeña. Miren, señores, continuando, pasamos a Arenoso. Por allá velaron los restos de los fallecidos eh, durante un accidente en Arenoso, principalmente. Lo velaron en Cotuí porque eran nativos de Cotuí. Dionisio Severino estuvo por allá. Vemos las imágenes de quienes eran en vida, algunas de esas personas que murieron en ese fatal accidente por allá en el canal de riego, en Villarriba, en Arenoso específicamente. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Seis muertos por la falta de la, la barandilla. Tú sabes que estamos cansados de pedirse la obra pública. Ya, porque miren, que miren cómo es llevamos aquí. ¿De dónde se dice que se de, que... de Cotuí. Sí. Supuestamente. ¿En qué iban ellos? En un carro, desde de, de los tomates. Ahí están ayer esas personas, repito, escuchamos las declaraciones de algunos de las personas que presenciaron ese fatal accidente por allá en Arenoso. Miren, campesinos denuncian que la Barrigol realiza drenaje que afecta el río de esa zona. Vamos a escuchar el, esos campesinos que se apostaron por allá próximo a la Barrigol en el día de ayer. Adelante. El día 6 ya nosotros tengamos 7 meses encadenados ahí desde esa cadena y con esa cruz. Ya nosotros dedicamos este sitio aquí como un campamento ya, de danificado, por barrigol. Y ahora tiraron un drenaje, dicen ellos que es un drenaje, pero por ahí hay una tubería gigante metida para tirarla para el río Maguaca, de la presa de barrigol que tienen ahí, que se está explotando. Ahora esas aguas las van a tirar para acá, donde nosotros somos pesoteados aquí. A nosotros aquí no hicieron consigencias policiales aquí a las 3 de la mañana. Y a la fuerza vinieron y lo hicieron, porque pusieron de la policía a 50 centímetros de lejos. Ay, no poder vivir aquí, que ya lo que estamos, lo que estamos esperando la muerte. Y también tenemos la, la situación de que estamos con un miedo, porque ahí hay una presa en, en esa loma, un muro, que interrumpió la vida de nosotros, que era pobre. Pero no lo siento tanto con nosotros, sino los que viven en la parte baja, que también yo abogo por ellos. Señores, ahí están los campesinos quienes se encadenaron por allá también. Miren, Casa Abierta anuncia la realización del Festival de Títeres en San Francisco de Macorís. Escuchemos a la directora de esa institución, la señora Antonia Santana. Adelante. La actividad que será realizada a partir del día de hoy, comenzará en el día de hoy en el anfiteatro de la UGNE. Miren, regidores peledeístas aquí en San Francisco se desligan del escándalo de soborno en la sala capitular. Escuchemos. Que desde que fuimos elegidos como representantes de la población en el ayuntamiento municipal local... Hemos asumido el rol que nos corresponde de vigilar, fiscalizar y ser ente normativos, como nos lo establece la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Hemos actuado apegado a la ley siempre con la responsabilidad que nos ha caracterizado conforme al compromiso asumido frente a este pueblo. Por esta razón y respecto al audio que se ha difundido por las redes sociales, donde un regidor supuestamente realiza una negociación con un inversionista para la aprobación de un proyecto habitacional y donde se pretende involucrar a la totalidad de los miembros del Consejo Municipal, los regidores miembros del PLD nos desligamos totalmente del mismo y de cualquier responsabilidad que se nos quiera indigar. Los regidores, el bloque del PLD. Miren, el Falpo dice que en los próximos días asumirán posición sobre el escándalo del ayuntamiento, específicamente de la sala capitular, soborno. Adelante. Raúl Monegro decía que los próximos días ellos van a asumir públicamente y que incluso ellos manejan la información de que hay otros audios y que en lo adelante serán ellos entonces quienes van a dar a conocer esos audios. Más audios según Raúl de soborno por parte de otros regidores. Bueno, y un joven de una cuchillada en el sector Grullón. Eri Abreu resultó herido, caramba, mírenlo ahí, increíble cuando trató de mediar en un pleito. Escuchemos. Esta erin, increíble, la cuchillada que este hombre recibió encima de la boca, mírenlo ahí, defendiendo, o sea, defendiéndonos mediando en una situación por allá. Vamos a escuchar ahora sí a Raúl Monegro, el bolsero del Falco, aquí en San Francisco, que nos dice... Oh,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 No hay tiempo para más. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hermanos del alma, Francis Fulvio, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Muchísima, gracias Vladi, por este parte noticioso. Que tengan un feliz día. Antes de entrar en detalles con estas grandes noticias del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos, buenos días Fulvio, ¿cómo estás? Buenos bien, días. Bien, gracias hermanos. a Dios. ¿Todo bien? Bien. Qué bueno, buenos días amables televidentes, gracias por estar ahí. Hoy es Día de San Fernando, según la Iglesia Católica, 30 de mayo, ya tan solo un día para terminar este mes. Eh, San Fernando, felicidades a todos los Fernandos. Un día como hoy fue ajusticiado el dictador Así Raquel Ortega. Sí, es el Día Turbillo. de la Libertad en República Dominicana 57 años uh -huh. hace de eso bueno muchas noticias una de las que quiero resaltar es la de la niña de Villarriba ¿por qué? porque solamente el 12.7% de los estudiantes de acuerdo a las pruebas pasa lo que es la lectura y la escritura y esta niña de Villarriba bueno, ella ganó a nivel nacional el concurso de lectura y escritura. Una niña dedicada, una niña eh, que tiene valores cristianos y de compañerismo con los demás compañeritos de clases y da ese ejemplo que se puede y ella misma testimonia, Raquel, uh -huh. que hay que leer, hay que leer porque cuando se lee se aprende. Cuando se lee uno aprende muchas cosas buenas, dice ella. Qué interesante, qué buena enseñanza. Y eso nos da esperanza a nosotros que en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños hay esperanza. Esta nación puede cambiar. Enhorabuena, felicidades. Felicidades. Así es, mira, en, en otra parte, se dio sepultura a los seis miembros de un grupo de, que se accidentó en Arenoso Esperamos que verdaderamente se tomen la medida de seguridad perimetral de la ciudad Que de hecho hay un proyecto interesantísimo planteado por José Laluz en donde se hace un levantamiento de las debilidades que puede tener un municipio para el que vive, el que entra o sale. Y esto demuestra la debilidad de observación o de cumplimiento de la seguridad vial en muchos puntos de nuestro país, a pesar de que está íntimamente ligado la seguridad al cuidado con que se conduce. No sabemos qué realmente ha sucedido si ellos tuvieron un encuentro con otro vehículo, chocaron o simplemente se deslizaron y fueron a dar al canal, que ya ayer tú explicabas la, la profundidad y tamaño que este canal tiene. Pasas eso a los restos de estas personas a la con, fortaleza a la familia, pero sobre todo llamado directo a poner atención tanto al, al alcalde del municipio de Villa Arriba, a las autoridades de, de transporte de la República Dominicana, al Intran, y sobre todo a obras públicas, que de hecho tiene el, la distancia de ese perímetro para llegar a la autopista. Santo Domingo-Samaná, por lo tanto, un pedacito, y además que regeneró Bien. un tránsito mayor porque muchos de nosotros cuando vamos hacia Samaná o las terrenas, cruzamos por ahí, botamos como decimos un trecho del área de Nagua y tomamos esa vía, sí, es mucho más cerca por lo que... tanto es una vía que hay que ponerle atención para garantizar la seguridad del que transita por ahí, eso es así, así es. Y que no, no deja opción. Cualquier descuido que tenga el conductor inmediatamente va al canal. Lloviendo es un peligro por ahí. Y es, y es un canal, es un canal de cemento. Sí. Bueno, en otro orden de información, dando seguimiento al tema escándalo del momento, el audio filtrado de, eh, de que se escucha a un regidor, Eric ten eh, supuestamente realizando conjuntamente con Ivano Collado un soborno penado por la ley 400 48-06. En el día de ayer el presidente del Consejo de Regidores, que estará con nosotros acá en la entrevista Central Miguel Ángel Díaz Alego, Miguelín, pues formalizó la petición al Ministerio Público para que se investigaran cada uno de los miembros del Consejo, del Consejo y el propio alcalde. Ellos están poniéndose a disposición del Ministerio Público, creo que es una acción correcta que han asumido para que se investigue hasta las últimas consecuencias y que este caso sirva de ejemplo para otras posibles eh, personas que se vean involucradas en esto. No es el primero que ha pasado, lo hemos dicho siempre, Creo ni será el último y es una práctica tan vieja que debe ser eliminada en la mayor porcentaje posible, porque ¿quién es que pierde? Pierde la persona que es sobornada, pierde su dignidad, pierde el que soborna, pierde el país, porque se utilizan prácticas mañosas para hacer pasar proyectos con algunos errores, pasarlos como buenos. En este caso, el proyecto que se quería la aprobación y se logró, el residencial de Jesús séptimo. Ese es el, el edificio, bueno, que en principio no tenía parqueo. Por otra parte, la Barrigol está construyendo uno, un drenaje, dicen los campesinos de Cotuí, que viven cerca de la Barrigol para desaguar la presa de cola hacia el río Maguá, y este río va directamente hacia el río Yuna. Bien, los agricultores de esa zona se han apostado en un campamento y tienen seis meses frente a la Barrigol en ese lugar encadenados protestando por los abusos que ha hecho la minera con ellos, ya que sus predios agrícolas prácticamente no pueden producir ningún tipo de cultivo, no tienen agua, apenas le dan cuatro botellones de agua por semana, porque ya los ríos están totalmente contaminados en el área. Y ellos dicen que la Barrigol tiene un drenaje sumamente grande que cruza por ahí abajo, para desaguar la presa de cola de la, de la minera hacia el río Maguaca. Esa presa, ahí se juntan todos los desperdicios tóxicos que se usa en la extracción del oro para dividir el oro de los demás componentes. Entonces, esa sustancia es la que piensan tirar al río Maguaca. Si eso pasara, contaminarían absolutamente todo alrededor el río Maguaca y también el río Yuna, más de lo contaminado que está. Porque solamente, para que ustedes tengan una idea, un litro de aceite contamina mil millones de litros de agua. Un, un centímetro cúbico de mercurio puede contaminar, señores, más de mil metros cúbicos de agua. Y ahí lo que se usa es metales pesados, lo que se usa son componentes químicos altamente dañinos a la salud, Así que los campesinos de esa localidad de Zambrana y otros lugares de ahí arriba de Cotuí están representando a 600 y más familias que actualmente están siendo afectadas por los vertidos de la Barricol. Ojo con esto. porque Antes, Francis, darle la bienvenida Caramba, a nuestro compañero Chiqui hola, que está con nosotros. ¿Cómo está, Vladimir Ferreira? Un gusto sí. so verte. De Vladimir. No eh, seguro, pero enfócame para que la gente lo vea que se, le, le hace falta. Eh, hay gente que me pregunta. Televidente nuestro y, y está, colaborador tú. y hermano y parte de este espacio. Así es. Se le quiere de No te vayas, Chiqui para darte un saludo más afectuoso. El me voy a Gracias hermano, okay. igual, ese cariño eh, pues, bueno, ah, no muy, muy, muy bien, pues hecho. fíjate, es, a mí me llama poderosamente la atención que pareciera que el reclamo, y qué bueno que Telenor llegó hasta allí y le dio la la la cobertura a este tema, ver estos señores con un simbólico acto de sacrificio frente a la minera. Yo creo que debe existir un mecanismo de interacción de la comunidad. Obviamente que sabemos que la minería tiene impacto, pero ese impacto debe ser uno de los puntos principales. Ellos se comprometieron a que sea lo más mínimo. Y el Estado tiene que proteger al ciudadano al comunitario, y sobre todo, revisar constantemente, porque ya tenemos historias muy claras del pasado reciente, de que esta empresa, su forma de operar es un tanto eh, dictatorial. Fue pues sacada sentido, de Chile por eso. Dictatorial diríamos, y hasta prácticamente pareciera que eso es un territorio del país que ellos representan. Intocable, no es así, la interacción en el Estado Dominicano tiene, recuérdense que la igualdad y sobre todo la comprensión de eso Tiene que tener resultados y, y, y ser reconocido que lo que ellos reclaman se les tiene que atender Bueno, hay una llamada tenemos un contacto, vamos a recibirlo, buenos días Buenos días Buen día hermano, ¿cómo están ustedes? Bien, Bien, día, ¿con qué hablamos? Eh, le habla Juan Carlos, de de ah, Hola Juan, Juan Carlos, un placer. ¿Cómo estás? Sí, miren, yo no sé, pues yo, este programa y, y, y yo, cuando no veo me siento incómodo. Mm. <risa> Gracias. Gracias Juan Carlos. Gracias, hermano. Por este me, es tu programa, siéntame. Sí, todas las cosas buenas, pero también todas las cosas malas que existen no en la provincia, sino en el país entero. Miren, aquí en este país puede hacer, puede venir a una compañía donde quiera, y puede hacer lo que quiera aquí. Aquí es libre de presión. Usted puede hacer lo que te quiera aquí, no, no le pasa nada, esa compañía así. Pero también yo quiero felicitar al que puso el audio, que lo que lo difundió. Mm -hmm. Esa persona hay que felicitarlo. Ajá. Esa persona hay que felicitarlo. Porque si la corrupción se, se, se, se, se tapa, por eso es que en este país hay mucha corrupción, porque hay, hay muchas personas que lo tapan Esa persona dar una placa de oro, personas así. En el caso de la. ¿Tú te refieres al audio del caso del ayuntamiento? Juan sí. Carlos. Bueno, entonces tú A quien acusan, a quién acusan <ríe> de haber filtrado el, el audio por primera vez es el sí. mismo que se escucha eh, negociando, negociando soborno, que sea Iván Collado. Él es que está acusando, Eric Ten, no nosotros, Eric Ten. Sí. Así es que está involucrado hasta el punto. Pues mira. La verdad que nosotros tenemos que, pues decía, poner atención. Al tipo de relación que se tiene desde el Estado con estas empresas y el ciudadano, y el ciudadano con el Estado y la empresa. ¿Hace falta ese, ese espacio de interacción? Bueno, el FALPO, el Frente Amplio de Lucha Popular, el vocero Raúl Monegro, ha dicho que no solo existe ese audio, que hay otros más, que involucran a más miembros de ese ayuntamiento, de otras instituciones. Tiene que ser responsable. Así es que es sí. importante. Ese pronunciamiento que eh, ellos eh, han sido coherentes con lo que luchan, y bueno, y si él lo dice porque debe tener entonces... ¿Cómo es que se dice el plan popular cuando tú hablas de...? Que la eh, burra es eh, parda, tiene, tener los, tiene caballos los caballos en la, mano. en la mano. Entonces yo supongo que eso debe ser así. Si él está hablando de que hay otros audios que también son de igual magnitud de fuerte o más, entonces deben tener las evidencias. Y ha dicho que ellos lo sacarían, si no lo sacan otra gente, otra vía lo pondrían a disposición ellos mismos, que los estamos esperando. Esto debe de dar al traste con la situación de, de escándalo que no se repitan uh -huh. y que se corrija bueno. y haya sanción. Sí buenos, hay días. El... Bu buenos días, sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Saludos, Raquel. Hola, hola, ¿qué tal? Francis y, y Julio. Buenos aunque días. Aunque no nos no comunicábamos con ustedes, nunca nos perdemos el programa. Ah, Rafael de... Díaz. Hola, Juan Bosch. No Rafael Díaz, que habla. Sí, qué placer. Buenos días, Gracias. Rafael. Mira, pero aunque estamos reorganizándonos eh, y afianzando lo que son nuestras actividades en los bares, en los campos, nosotros nos descansamos. Eh, la te, te sigo en las redes. Comunic... Te sigo y te veo muy me, activo. Sí, me conlleva tener... Gracias. Me conlleva a tener que comunicarme con ustedes. A ver, si los pocos conocimientos que uno tiene, al igual que Francis, tuyo también, de, del ayuntamiento, pero que a lo mejor, como no, no, no hemos estado nunca envueltos en situaciones tan feas y desagradables para nuestra sociedad, a lo mejor no colocamos ese mundo. Pero sí de las cosas que en un momento se filtraban y las que ahora se están filtrando, que no se paran ahí. Ahora bien nosotros tenemos que revisarnos los partidos políticos principalmente claro. a quienes llevamos a la sala capitular o eso es un botín a cualquier caso. Es una no. Piñata. no oye hay que marcar precedentes y, y los y, y los sectores sociales verdaderamente deberán empoderarse porque vamos a repartir 26 29 millones que llegan al ayuntamiento todos los meses y que todo el mundo se quede con la boca abierta no es así y los políticos que a veces somos los que más eh, conocemos de las cosas, no nos podemos quedar callados, aunque digan que es una posición política o no. Hoy es un asunto y a lo mejor el dato que vamos a compartir con ustedes y con su público sirva ¿Sí de pista para aclarar y sacar a de que existe en este ayuntamiento municipal. Adelante. ¿Quién es el residencial? El propietario, no es conductor el, pro el propietario. ¿Y qué vinculación tiene con el alcalde? El propietario de, de ese. ¿Y quién lo sometió espérate, a la Juan la Bos, la la Espérate, Juan Bosch. ¿De, la ¿de no? ¿este quién es el residencial? ¿De quién es? ¿De quién es, no, Juan Bosch? ¿El eh, eh, nombre de quién es? De, ¿De Jesús? ¿De quién es? ¿De quién es? Yo Pregúntale, te pregunto. A Ivano, ¿De quién es ese proyecto? No es que él no se deja ver. El, la producción ha estado detrás de qué ¿Y ¿Qué Pero dinoslo tú si lo sabes. Inclusive. Y estoy afianzando los datos porque el dueño de esa residencia, el alcalde, se proponía a llevarlo como regidor y que lo están por el canal. Señores, caramba. Oh, bueno, ya. Mira. Ah, caramba. Tú dices eh, eh, que ese, el, el regidor que tenía el alcalde propuesto, Jason, se me fue. Que es oh, one ciertamente one. con quien trabaja Ivano vuelve a llamar, por favor, no nos puede dejar esa información. Tiene que darnos la información completa. Tiene que completa. completar, así no se vale. Usted, usted es una persona muy responsable, así es que complete la información. Bueno. Mire, ha corrido como pólvora en las redes sociales y hasta yo le creí, porque era un documento oficial contimbrado de, de la Presidencia de la República, la firma de Danilo Medina, un decreto que hablaba de Monchi Fadul en Interior y Policía, pues me lo acaban de confirmar. Voy a seguir investigando, Monchi Fadura Interior y Policía, y Manchi Rodríguez al Ministerio de Trabajo. Pero ese decreto tiene varios ya creo que desde el viernes, rodando y rodando y rodando ese en las es redes sociales. Pues ahora sí si nos salvamos de decir, con el tema de la seguridad. He Monchi, lo... el hombre que decía que era la percepción, ¿Usted sabe que renunció volvió el otro, la percepción al Renunció el, el otro por estar en campaña. Vamos a ver quiénes nos escriben acá a través del WhatsApp. Quienes están en sintonía con nosotros, nuestros amables televidentes, como siempre, Altagracia, eh, Altagracia nos escribe de la avenida Caonabo, dice que ¿por favor felicitar a su madre que está de fiesta de cumpleaños y pone la foto de su madre, Altagracia. Vamos a ver la foto de la madre de Altagracia, que es el primero que tengo aquí sin leer. Por favor, el máster no lo tienes disponible. Altagracia, Tatica. Altagracita, bueno, esa es la madre de se Altagracia. Se Se te, te <ríe> Felicidades a la madre de Altagracia que está de fiesta de cumpleaños. Arlington Peña de Washington D.C. en Estados Unidos nos da los buenos días. Dice que desde temprano viendo el mejor programa, bendiciones, nos envía. Muchas gracias. Buenos días, dice que un programa tan lleno de buen contenido tiene que ser por cuatro horas. Felicidades. Ah, gracias. Ah, importante tema, Ese es, dice él. Además que esa, eh, a mí me pasó un stop, me pusieron una multa de 500 dólares y sí. a punto de perder su licencia. Cuando se pasa un stop de, en del bus, es, eh, la multa Escolar. es de, en tu licencia y seguro, te sube por tres años. Así es que aquí hay que poner penalidades drásticas. Bueno, la ley la tiene asumida, sí. lo que pasa es que le faltan reglamentos, que, como 29 son reglamentos. 29 reglamentos tiene la ley 63. Y el nombre más largo del mundo, Yo no me la bien. sé. Y los abogados se la Tienen hacen. que resumir lo de viabilidad, tránsito terrestre y, y, y otras cuantas cosas. Viola de Villarriba escribe, manda los audios también. Dice Viola, eh, que Dios nos bendiga a los tres. Muchas gracias, que está de fiesta de cumpleaños Brian de la Cruz eh, y que Dios lo bendiga, Fulvio Irene, y demás compañeros, muchas gracias. Bendiciones a ti, Viola, Y felicidades Viola para gracias, Brian de la Cruz. También escribe Eduard Hernández de Jobo, bonito, Eduard escribe, dice, buenos días, en verdad me siento indignado y molesto con las actuaciones del grupo Botella de la Izquierda, del llamado Falpo. Ellos quieren subir, en esta semana un comunicado hablando sobre corrupción que está rodando. Rodar, eh, ¿Está que Rodando la sala capitular, ¿verdad? Que sí, pero cuando el pueblo de San Francisco lo necesita más sobre las faltas, ellos no aparecen. Ahora le bajan una línea desde la cabeza al ayuntamiento, que es el jefe de Raúl Monegro, para que, eh, dice él, que larguen, larguen. Así lo estoy leyendo textualmente, un comunicado y hablen por la prensa diciendo que están en contra de los servidores corruptos. Pero, ¿qué cosa? Ellos también tienen que estar en contra del alcalde indolente de nuestro pueblo. Se pregunta Edward Hernández. Celeste escribe, manda un corazón, hola, buenos días, que Dios te bendiga a ti también, Celeste. Manolo Geraldino dice, Manolo, buenos días, dice, aquí, sabes, sal, a quién? aquí se sabe quién es el responsable del escándalo del ayuntamiento y lo están tapando. Manolo, pero dígalo si usted lo sabe. Porque no lo tape, no sea cómplice de también. Está fuerte Manolo. ¿eh? Se lo dice con responsabilidad como le caracteriza a usted y ya ahí no se convierte en cómplice. Ay, ay, ay. Sí. María del Carmen Tejada nos da los buenos días, manda la foto de esa joven. Dice, favor, felicitar a la maestra Juana López, que está hoy de fiesta de cumpleaños. De parte de todo el personal de la escuela, María Altagracia Paula. Y ella agradece. Bendiciones Muy a la profesora. Bien. Saludos para ella, felicidades y que la pases muy bien. Nos toca una breve pausa y está con nosotros el invitado de honor del día de hoy, nuestro Miguel Ángel Díaz Alejo, Miguelín, presidente de Consejo Regidores. Quédese con nosotros.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 Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí 1 San Francisco de Macorís República Dominicana será sede del evento empresarial más importante de Latinoamérica El Encuentro Regional de Centros de Atención MIPIMES 2018 Bajo el lema Impulsando la Transformación Digital e Innovación de las MIPIMES, más de 250 líderes de los centros MIPIMES de la región se reunirán en Punta Cana desde el 30 de mayo al 1 de junio para intercambiar experiencias en la gestión de servicios que contribuyen al desarrollo de las MIPIMES. Un evento organizado por el Centro de Promoción Regional de las MIPIMES, centro y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. El Porvenir equipa la cocina de mamá. Ven y no te lo pierdas. El miércoles 30 de mayo sortearemos las primeras cinco cocinas completas. Además, ahora los lunes y martes son de frutas y vegetales. Y miércoles de carnes, pescados y mariscos. Todo al mejor precio. Supermercado Porvenir. Ahora más grande y más barato.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 Llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809 212 1244 y en las redes sociales Alaberrd. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Alaber, asociados con el servicio. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Y nos place recibir al presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento San Francisco de Macorís, Miguel Ángel Díaz Alejo, conocido como Miguelín. Buenos días, bienvenido a buenos Café Caliente. Días, Raquel, buenos días, buenos a días, Francia y Fulvio. Buenos Dios. días. Y los Miguelín, amigos que están en sus casas también. ¿Usted sí. cogió dinero, sí o no? Según el audio que se escucha, el supuesto soborno entre Eric Ten y Ivano Cochado. Mira... Yo quiero aclarar algo. Eh, ahora aquí yo estoy en mi condición de presidente del Consejo de Regidores. Mm, en su momento, lo que toca a Miguel Ángel Díaz Alejo en el orden personal tendrá que ser dilucidado. Ahora, yo no voy a desenfocar el problema que está en el ayuntamiento en un asunto personal. Uh -huh. eh, Pero en el audio le menciona. Claro. Hay que darle Nosotros a en, el ayer, en el día de ayer, en el día de ayer visitamos al magistrado procurador fiscal, le entregamos toda la documentación que nosotros entendemos y que, de, y que tenemos en nuestros archivos como Consejo de Regidores relacionado con ese caso. Con relación al audio, eh, le decíamos al magistrado procurador fiscal que le correspondía a la Fiscalía a través de los organismos competentes y a través de los mecanismos técnicos uh -huh. de que dispone la Procuraduría General de la República, determinar la veracidad o no de ese audio y en su investigación determinar las responsabilidades. Yo tengo 24 años en el ayuntamiento, he manejado prácticamente todas las comisiones que hay en el Consejo de Regidores en ese lapso de tiempo. En el orden de los constructores, que he manejado la Comisión de Obras Públicas, en el momento de ese caso nosotros éramos el presidente de la Comisión de Obras Públicas, y yo le pongo al azar a cualquiera que seleccione los 10 principales constructores de San Francisco de Macorís. Constructores, porque tenemos que aclarar dos cosas. Sí. Yo llamo constructores, por ejemplo, don Amado Ten, que tiene no sé cuántos años haciendo urbanizaciones y construyendo. Llamo a Joe Asili, que tiene dos proyectos grandes de, de construcciones. Netali. Llamo a Nestalí. Uh -huh. llamo a Amado Almanza. Eh, ¿Cuáles otros? Bueno, está el, los que construyeron el Doral, el Doral Park... Estoy hablando de proyectos sí. importantes en San Francisco. En el caso del audio, Iván no, no es constructor, él estaba mediando. Bueno, pero, pero, pero él él es ingeniero, tengo uh -huh. entendido, él construye, no es la primera vez que él tramita proyectos en el ayuntamiento, o sea que eso no es, tampoco lo estoy descalificando, uh -huh. eh, yo pienso que le está haciendo un ejercicio en el término de la construcción dentro de su profesión, lo que pudiera verse empañado en este momento de acuerdo a la investigación que se realice, es eh, si lo ha hecho de manera lícita la mayoría de los proyectos que él ha podido conseguir su aprobación en el Consejo de Regidores. En esa parte, a la luz de la ley, y sobre todo las sectoriales que tiene que ver, tanto la municipal, que alude a ustedes, como la de Derecho Administrativo y del Estado. Entonces... ¿Qué sucede con, los, con las decisiones que ya te ha obtenido Iván Collado a raíz de descubrirse de este audio? ¿Se mantienen vigentes? ¿Se suspenden? ¿O qué medida va a tomar el Consejo respecto a este tema? Bueno, mira, lo... nosotros hemos estado trabajando de... a raíz de la última sesión ordinaria del Consejo de Regidores, que fue cuando se conoció la información, en una comisión que la hemos ampliado, porque era una comisión de los voceros y la comisión jurídica, pero se han integrado todos los regidores, con excepción del colega Richard Tejada, que está fuera del país, en un, en un entrenamiento que estaba po, por China, pero todos los demás regidores han estado integrados en esa comisión de trabajo, y recuerda que el Consejo de Regidores actúa y sus decisiones tienen que ser tomadas en sesiones, o sea, porque no es una decisión individual de un claro. miembro de, del Consejo. Entonces, la Comisión se ha estado trabajando en algo que ya mandó la sesión. ¿Cuál fue lo que mandó la sesión? En que el Consejo estaba en disposición de solicitar una investigación tan amplia como fuera posible y que se involucrara a todos los actores que pudieran estar involucrados en... O sea, que se investigaran en, a cada uno de ustedes, a los no, miembros no, del Consejo, se, yo y tengo al aquí, yo alcalde, tengo aquí, el propio alcalde. Fue lo yo que tengo se aquí lo que, el documento que entregamos ayer recibido en la, en la Fiscalía. allí. allí. Aquí... Este es el documento que nosotros entregamos ayer en la Fiscalía, firmado, te decía, por 12 regidores, porque mm -hmm. hay uno que está fuera Correcto. fuera del país. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos planteando por, en ese documento, que se empiece con nosotros, con mm -hmm. los 13. Muy bien. Que se empiece con los 13 regidores y que se determine en la investigación si uno, dos o varios, todos eh, han... A ver. Porque lo que yo escuché en el audio es que supuestamente lo que se estaba manejando era para todos. Ingeniero. Entonces... Eh, Ingeniero, eso es un solo caso. Ahora, se habla que hay más casos, que hay más audio. ¿Tiene usted algún temor que lo involucren también a usted directamente en uno de esos audios? Absolutamente ninguno, porque yo no tengo ningún problema en reunirme con nadie que vaya a buscar un servicio al ayuntamiento. Ahora, si él comete el error de grabar una conversación institucional, ese es su problema. Lo que yo digo en privado lo puedo decir en público. Y él eh, con 24 que... años suyo en no, el... el... un sí, momentito, te... porque yo pienso que esa parte uh -huh. hay que... Cuando yo hice, en, la, en mi introducción, hablé de constructores. Uh -huh. Porque una cosa son los constructores y otro es lo que se han enganchado a constructores que manejan capitales y que entienden que con esos capitales ellos pueden hacer lo que ellos quieran y donde ellos quieran. Entonces, cuando no se da lo que ellos quieren, entonces recurren al chantaje. Eh, y pienso que esto está todo orquestado. ¿eh? En la sesión ordinaria pasada, llevaron con cámara y todo a un constructor supuestamente a reclamar en la sala, sin haber previamente haber hecho una cita, sin previamente haber hecho una, una, una exigencia, de que él tenía más de un año con un proyecto eh, y que no le salía el proyecto. Nosotros hemos demostrado, inclusive con el caso que está en discusión, que el oficio que hace el Planeamiento Urbano lo hace en el mes de febrero al alcalde, porque miren cuál es el procedimiento. Febrero de este año. No, del año pasado. Del año pasado. El, ayuntado, el, el Consejo de Regidores no recibe de manera directa ningún proyecto de ningún constructor. De nadie. O sea, quien recibe en primera fase el proyecto es el Departamento de Planeamiento Urbano. Correcto. ¿no? Y luego el Departamento visto? de Planeamiento bueno. Urbano lo envía al señor alcalde. El alcalde es quien lo lleva al Consejo de Regidores con una comunicación y con el informe del Departamento Técnico. Entonces, en ese caso, el Departamento Técnico lo envía en febrero del 2017. Y el alcalde lo envía al Consejo el 15 de marzo, un mes después. Entonces, ¿es el Consejo de Regidores culpable de que ese proyecto durara un mes en el despacho del alcalde? ¿Y qué resulta? Que cuando él lo lleva, las sesiones son periódicas del Consejo, son cada 15 días. Cuando él lo sube, ese expediente va a la comisión y tiene 15 días después que para dar el informe. Estamos hablando que se va a mes y medio... Desde que ese proyecto salió de Plateamiento este Urbano. Bien, bien, bien. Correcto. Pero, bueno, pero ha pasado pasa un es, año, dícese. Lo que pasa es que en el Ayuntamiento la gente quiere llevar el proyecto hoy y llevárselo mañana. Uh -huh. Pero sin embargo, vaya al Ministerio de Medio Ambiente a ver si consigue un permiso el mismo día. Pero el o mismo vaya caso, al Ministerio de, de la pública pregunta, pública a ver si el Pero permiso otra pregunta el mismo día. que quiero hacerle eh, puntualizar ese mismo caso. Entonces, ¿por qué ese, ese constructor o enganchado? No sé. Eh, se queja de que tiene un año. Bueno, yo le voy a o decir... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué se retrasa? Un mes y medio voy se a decir entiende, si, dos, si, tres, si, pero un si, año... Por si tres. recuerdo a qué proyecto él se refiere, porque puedo mencionar y no tengo por qué tener cada proyecto en, en la mente, pero puedo recordar un proyecto de ellos eh, que en el documento que nos envían a la sala dice que ese proyecto... Porque oye otra cosa, bo, oigo cuestionando personas dentro del mismo ayuntamiento que por qué nosotros queremos saber quién es el dueño, que por qué nosotros queremos saber quién es el, el, el arquitecto, o, bueno, pero es que yo tengo que saber dónde está ubicado el, el inmueble. Entonces, ¿qué resulta? Que eso lo tienen guardado como si fuera un secreto. Entonces, en ese expediente nos decía a nosotros que ese proyecto estaba en la guama de San Francisco de Macorís, para poner ese ejemplo. ¿Qué resulta? Nosotros empezamos a buscar en la guama, vamos a la guama, ahí no hay proyecto. La Guama pertenece al distrito municipal don Antonio Guzmán Fernández. Uh -huh. digo, bueno, pero a lo mejor es que, han, que están construyendo en el distrito. Llamamos al distrito y dicen, no, aquí no hay proyecto. ¿Qué hicimos? Llamamos al arquitecto que está en el plano, que se llama Regni Alonso, lo estoy hablando con nombre y apellido. Uh -huh. Cuando dice, no, pero no es en la Guama, digo, bueno, pero aquí dice que es en la Guama es aquí detrás de... voy a mencionar un nombre de una empresa, si me lo permite, para poder ubicar a la sí, gente. Sí. Está detrás de la empresa Cero Estrella. Yeah. Bueno, ¿Detrás? Sí. Cuando nosotros llegamos, nos esperaron ahí en el frente, ese constructor que fue a quejarse a la sala, entramos. Cuando llegamos, encontramos un, un terreno amplio, cerrado ya con un perímetro, una verja en bloc, una calle en el centro, y dividido en solares y aceras y contenes. Y en el fondo pegado en la pared un cuadrito que decía Área Verde del Ayuntamiento. Y bueno, pero ¿y cuándo se aprobó esta urbanización con tanto tiempo que yo tengo? Bueno, no recordaba, pero buscando encontramos que realmente se había aprobado en la gestión anterior la urbanización. ¿Usted sabe lo que nosotros nos encontramos allí, Que ya ellos tenían, y fueron ellos mismos que nos lo dijeron, ya ellos tenían el plano de la urbanización sellado y firmado y con los impuestos pagos antes de de recibir la aprobación. De, no, de, la, de recibir la aprobación. aprobación Vamos a permitir que Tere entre para poder aguantar sí. estas informaciones porque sí, sí, eso hay, hay que tomar un cafecito caliente, un porque hay, hay porque... preguntas calientes hay preguntas No, no, no, porque hay cosas que no se entienden. Claro sí, sí. o sea, que no, nos ayuda, nos claro ayuda a no. digerir un poco. Francis, Gracias. Claro que usted, no se va a entender. A ti, Gracias, Tere. Sí. Yo tengo unas preguntas pendientes no, no Fue, me claro dejó. bueno por eso claro me gusta que concluir cuando me hacen la pregunta y no mezclarla, porque a veces se quedan parte de las respuestas Usted decía que tenía 24 no tiene veinticuatro Años en el Entré en el, en el 94 Y en esos 24 nunca he recibido eh, Soborno Mira, yo, te, de ¿te sabes que Yo quiero decirle algo a Raquel Yo siempre he tenido como norte Que la honestidad La responsabilidad Son atributos de un ser humano Que no se predican Se practican Entonces no soy yo que debo decir Que soy honesto o que soy serio Por eso estoy mencionando nombres y le digo, háganlo de manera libre. Constructores, lo que sea que vaya a buscar algún servicio de ayuntamiento, que haya tenido contacto conmigo. Porque oiga cuál es el problema. En la vida, el que no asume responsabilidades no tiene nunca conflicto. Uh -huh. Nunca tiene conflicto. Claro. Cuando tú asumes le posiciones. Cae bien a todo el mundo. Claro. Cuando tú asumes posiciones en los temas neurálgicos que se discuten en ese Consejo de Regidores, usted tiene adversarios. Yo he enfrentado de... en ese ayuntamiento Y tú lo sabes Con el caso de la Pasa Juan Pablo Duarte Yo enfrenté al Poder Ejecutivo sí. Y decían que yo estaba en contra del Presidente de la República lo No, ¿por qué? Porque se había hecho un acto incorrecto Y no, yo no estaba en contra de, de, de, de, Ni de los comerciantes, y eso se ha vendido Y le han dicho a los comerciantes que yo soy enemigo eh, de los comerciantes No, yo lo que, que soy enemigo ahí. Yo lo que soy enemigo es Del procedimiento irregular que se usó Para distribuir los en locales Entonces así mismo pasa con casos porque, ¿qué es lo que resulta? La gente entiende que porque es amigo del alcalde, o porque es amigo de un director de un departamento, o porque es amigo de, de, de un regidor, o porque tiene a alguien ahí, hay que pasarle los proyectos. Y en este caso, de lo que estamos en cuestión, y eso yo lo puedo decir público porque ya es público, oye, se trata de un hijo de un regidor. Sí, penoso. Ahí voy. <risa> Cuando usted <risa> habla de, de los procedimientos... Ya explicó lo de el constructor Gibran Abucarma, que se quejó. Y finalmente se aprobó una urbanización... Bueno, había otros casos que, que, que él mencionaba, que caso. es precisamente en el día de esa sesión que él fue, que no había pedido permiso. En el informe de la Comisión de Obras Públicas se estaba aprobando un proyecto de él. Y estaba quejando. Sí. Mira una cosa. Respecto al caso que nos ocupa y que fue el que detonó o el que abrió el escenario de la investigación que ustedes nos, nos presenta, veo en el expediente que no solamente piden a la investigación de los regidores, sino al alcalde también. Claro. Entonces no entendí en esa parte, porque me, me hablaba de que era, en principio, ustedes se ponían a, a la disposición de él, pero ustedes hacen una alusión directa a ustedes, y al alcalde, que son los órganos que componen el ayuntamiento. Así es. Mire por qué. Yo he explicado hace un momentito el procedimiento. Quien lleva los proyectos al consejo es el alcalde. Así es. Entonces, ¿qué resulta? Y yo acabé de decir, no sé si lo dije público, fue antes de empezar el, la entrevista, que lo que yo digo en privado lo puedo decir en público si no afecta a alguien. Pero en este caso hay un hay un conflicto que yo creo que la población debe estar edificada. Nosotros no conocíamos que existía un audio sobre ese proyecto. Ahora sí sabíamos que en el trayecto de que ese proyecto entró a la sala y estuvo en la comisión hasta que se produjo el informe de rechazo, hubo cabildeo para que se aprobara el proyecto, incluyendo el mismo padre del ingeniero, incluyendo el, el mismo alcalde, Estaban cabildeando para que se aprobara. Claro, pero cabildeando. En la primera vez que se subió. Cabildeando, y lo estoy diciendo de buena forma. Por ejemplo, si usted busca la foto, yo no era el presidente del Consejo. Pero eh, era el presidente de, de, la, de la, comisión. la Comisión. El padre del ingeniero se, sienta a, se sentaba a mi lado. Uh -huh. Entonces, cuando esa también me decía, pero el proyecto de mi hijo, yo decía, es que el proyecto de su hijo tiene un informe que dice que no procede. Y al mismo alcalde también le dijimos, porque hay una relación de amistad y no, no podemos estar envolviendo las cosas. Hay una relación de amistad y una relación política. Y se dijo en ese momento, no puede ser. Es más, si usted busca la grabación, porque el alcalde lee los oficios cuando él los somete, y él lee el proyecto y dice, lee el informe de planeamiento y dice, y no cumple con los parqueos. Y se oye... ¿Solo era por, con los parqueos? Con los parqueos, y, lo y se oye mi voz que le dice al alcalde, pero si no cumple, ¿por qué usted lo somete al Consejo de Regidores? ¿Sí? Entonces, lo debió devolver desde el mismo departamento, pero le vamos a seguir. Espérate que yo no quiero dejar la, la respuesta inconclusa. Nosotros cuestionamos al director de planeamiento urbano, que por qué entonces se había mandado si no cumplía y no se devolvió del mismo departamento. Exacto, que era lo lógico. que La, la aquí, respuesta fue... Dijo, bueno, La respuesta fue... Que el ingeniero le había dicho que se lo subiera así porque él resolvía en la sala de la capital. <risa> Estoy hablando para que no y que el que quiera que me den Resolvía bien. en la sala. Claro. Eso deja mucho. Claro. De Entonces, ¿qué resulta? Y voy a mencionar nombres. Cuando yo me entero de los comentarios que hay, y voy a mencionar nombres específicos de gente que trabaja en esta empresa. El comunicador Omar Peralta me abordó a mí en el centro comercial La Sirena y me dijo que habían rumores de que estaban extorsionando a un constructor para aprobarle un proyecto. Mm. Y yo le dije, bueno, pero vamos a hablar de eso, porque el presidente de la Comisión de Obras Públicas soy yo. Y nosotros tenemos un conflicto con el alcalde. Y bueno, porque esto tiene un origen, ¿eh? Un conflicto con el alcalde, porque el alcalde desde su campaña y en el, y en el periodo de transición tuvimos una discusión. ¿Por qué? Porque él planteaba en su plan de gobierno que no le iba a cobrar impuestos a los constructores y que los proyectos no iban a subir a la sala capitular. ¿Se iban a aprobar por...? Eso, esa era su visión. Yo quiero entender que era por desconocimiento de la ley. No, y por recomendaciones recomendación que que le, quizá de sus asesores. Recuerdo que le dije, y los asesores que están ahí, ¿sabes? por eso se sacó al final, yo le dije, ninguna de las dos cosas usted la puede hacer. Porque de manera administrativa usted no puede rebajar ni quitar impuestos. Y además, el uso de suelo es un derecho, es una competencia constitucional de los consejos de regidores, no es del alcalde. Miguelín. Entonces, full. Entonces, cuando digo esto es porque entonces yo le digo, en los primeros meses de esta gestión no se subían los proyectos, se estaban aprobando de manera administrativa. Y hubo de buscar una sentencia del Tribunal Constitucional de otro ayuntamiento, donde se usa como jurisprudencia de que esa no es una competencia del alcalde, es una competencia de los consejos de regidores entonces yo le decía al amigo Omar en ese momento dime quién te dijo eso porque entonces yo tengo que saber si es que se están aprobando de manera administrativa o porque nosotros hemos dado un solo informe de la comisión de obras públicas que se ha aprobado en el consejo en esta gestión cuando me decía eso, estamos hablando de entre febrero, entre abril y marzo de 2017 entonces Voy a usar aquí, una, porque si, si quiere también lo puedo decir, pero quiero no tocar a otra persona. Estoy tocando mal porque fue el que habló conmigo. Me dijo quién se lo había dicho. ¿Qué hicimos nosotros? que relacionamos a esa persona, que él me dijo que se lo había dicho, con el constructor y con el regidor, padre del constructor. Entonces, cuando nosotros dijimos, vimos eso, en, eh, ahí se hizo el informe rechazando el proyecto. Yeah. Yo de manera particular dije, ese Proyecto no se va a aprobar con ese informe Ahí viene que nosotros rechazamos el proyecto uh -huh. el, En el mes de marzo Marcio. del 2017 eh, Este de conocimiento popular Que esa posición de director De la Comisión de Obras Públicas Es apetecida, es buscada Se pelea por ella Porque de acuerdo a, al historial como dice la gente, ¿verdad? Desde ahí se puede eh, conseguir eh, más recursos, sobornos y cosas por el estilo. Ejemplo, hay un campo de gol que se quiere desarrollar en Mata Larga y tenemos la información que fue chantajeado con siete solares para que ese proyecto pueda ser aprobado. ¿Esto es cierto? ¿Que esto puede suceder Mira, ahí? Dos, esa es una pregunta que tiene dos vertientes. Lo primero es, por lo menos en mi caso, cuando yo he sido presidente del consejo y el colega Francis fue regidor en una de mis gestiones, sí. al inicio de nuestra gestión nosotros le mandamos a los regidores a hacer una ficha con su dato, su formación profesional, su experiencia, y en base a eso se conforman las comisiones. Si es una comisión de obra pública y hay un ingeniero civil, lo lógico es que esa comisión la presida un ingeniero Un civil. abogado no hace nada ahí. Un abogado se supone que es lo lógico que presida la comisión jurídica. Un médico es lo lógico que presida la comisión de salud. Por entonces, supuesto. ahora, la constitución no dice que los regidores tienen que ser profesionales en un área específica. Entonces, si no hay profesionales en una área de esa, entonces uno lo maneja de acuerdo a la experiencia que pueda tener esa persona. Uh -huh. No hay. Ahora, hay algunos casos, y usted es uh -huh. político porque a mí me resultó extraño escuchar al colega Heriberto Miranda en plena sesión decir que el alcalde había hecho compromisos con él para apoyarlo en tal o cual posición, cuando eso no es una facultad del alcalde. Las comisiones son del consejo, no de la alcaldía. Y en el otro caso... Yo no sé por qué, cómo, una persona, porque, y, y, y Colega lo sabe, siempre yo veo a algunos regidores que hablan, no, porque las comisiones importantes, para mí son importantes todas. <risa> Nosotros tenemos 20 comisiones en el Consejo de Regidores. Comisiones de Salud, Comisión de Asistencia Social, Comisión de Cultura, Comisión de... Asuntos eh, asunto Internacionales. Y ustedes nada más son tres, o sea, que están en todas. Hay está. personas que están en todas. <risa> Entonces eso en eso, cosas. Cosas. eso es lo que es el morbo y la cuestión que piensa con esas cosas. Yo digo el que tenga algo que lo diga o lo someta. Bueno, y qué pasó con hay, el una parte, campo hay una de parte hay una parte porque qué importante esa siete pregunta siete solares pidiendo pero eso es importante que porque sabe por qué es importante? Porque nosotros tenemos un testigo que está sentado aquí. Sí. Porque ese proyecto entró al ayuntamiento cuando el colega precisamente era regidor. Es verdad. Y y nosotros fuimos en comisión a ver ese proyecto no es en Mata Larga. usted entra por Mata Larga. en Zambrana, no, no, eso está entrando por Matalarga como el que va para Aslor. Aslor y entonces gira que hay una como una, una creo que el gato o algo así le llaman por ahí que sale a mano derecha y sale a a Huiza por ahí o sea que pertenece a Huiza ¿eh? sí lo que pasa es que... Pero pro... verdad, ¿y qué ha pasado con bueno, ese si proyecto? Bueno, si yo quisiera saber. Un proyecto... No se han Solares no le han aprobado. ¿Cómo va a ser? Pues para vamos, mi... vamos para allá. Para que usted vea... Pues dónde, para, mí para aprobado, que usted ¿verdad? vea ¿verdad? dónde llega la especulación. Yo lo invito a usted, a los tres, sí. a cualquier ciudadano que vaya al Consejo de Regidores, que vaya al Departamento de Planeamiento Urbano. Y ese proyecto tiene su licencia desde esa vez. En el Ayuntamiento. Ahora... ¿Qué es lo que pasa? O sea, fue aprobado, ¿desde claro. qué año? ¿Recuerdan el año? Bueno, yo no recuerdo eh, el año, pero regidor, el colega era regidor. Eh, quizá 2012, no, 2012. El, co el colega era regidor. Estoy hablando, y, y estoy hablando público, lo pero pueden no llamar. Recuerdo, pero es cierto el arquitecto, que le negociaron bueno, pero solares. yo estoy hablando, yo estoy hablando, el arquitecto Martínez, que es el promotor de ese proyecto. No creo. Que también fue el que trabajó en el edificio de la asociación Duarte de sí, ahorros sí, y préstamos sí, que sí, está ya. frente al parque que hizo un acuerdo con el ayuntamiento para el asunto del Parque Duarte, con el ingeniero, con el arquitecto Pons. yo lo invito a que el, o inviten ustedes al programa y que él diga público si alguien lo chantajeó, si alguien le pidió un solar, si él le dio algún solar a alguien, porque eso es fácil de determinar. Él mismo es el único que puede Eso decir, es fácil claro, de determinar. Ahora, claro. allá están los informes, que yo creo que Se debe estar, debe esta estar la firma del colega en ese informe sí. de aprobación, está mi firma y de otros que hoy no son regidores lo que Tiene, pasa es... recuerdo siempre que había una una baja y un bajo impacto ambiental porque bueno, los campos de gol lo que promueve claro, la vegetación pero hay algo que es importante que la gente sepa usted sabe qué es lo que el ayuntamiento da es permiso de uso de suelo permiso de uso de solar, ¿Qué es lo que resulta que ellos tienen que conseguir en el Ministerio de Medio Ambiente los estudios de impacto ambiental Correcto. tienen que manejar toda su sus planimetría en el Ministerio de Obras Públicas y en este caso entra hasta el Ministerio de Turismo Claro. porque ahí lo que se estaba planteando era la construcción de unas villas campaña un campo de gol y todo ese tipo de cosas, que lo vi con Beneplácito y, y pueden preguntar al, al ingeniero Martínez que decíamos nosotros, bueno, pero un proyecto de esta naturaleza en San Francisco de Macorís, bueno, lo que pudiera venir a traer fuentes de trabajo, ah, sí. a, a ayudar en una ciudad que se ha ido aislando por las construcciones de vías que se han hecho que sacan de, del trayecto de los turistas a San Francisco de Macorís y que mal, mal sería que en el ayuntamiento se le ponga traba a un proyecto de esta naturaleza. Entonces está aclarado, está aprobado desde esa claro fecha. Volvamos sí. al tema raíz para que podamos entender y nuestro amable televidente también el el caso del proyecto este, de este residencial que tenía, al principio no tenía los, los, los parqueos, que la ley establece dos por cada apartamento y que aquí el ingeniero nos decía o el arquitecto eh, que preside la comisión actualmente allá en, en el consejo nos decía que por lo menos... Se le, se le permita uno. O sea, eh, la ley es complaciva en ese sentido. Mira. Establece dos, pero si me haces uno, se está, está esa, bien. Esa es una situación que le hemos discutido bastante. Inclusive en el día de ayer estaba el director de Obras Públicas reunido conmigo. El único ayuntamiento de, en, esta, en esta zona en más, yo creo que hasta el del Distrito Nacional, porque en un momento, en una conversación con el licenciado Julián Roa, que era regidor en el ayuntamiento del distrito, y al mismo tiempo era el presidente de la Asociación de Regidores, el único ayuntamiento que tenía un manual de procedimiento para el Departamento de Planeamiento Urbano, es más, él se lo llevó para referencia del Distrito Nacional. Es este ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Si tú tienes una normativa, uh -huh. esa normativa no puede ser aplicada de manera selectiva. Uh -huh. Hoy se la aplico a Raquel, pero no se la aplico a Fulvio. O uh -huh. se la aplico a... La normativa dice que, Entonces, son, que son dos... Son dos... Entonces, yo digo, por yo digo, es posible que sea lógico en una ciudad donde el costo del terreno sea muy alto, que, que pudiéramos, inclusive hasta por la forma de la construcción que se haga, pero entonces, si vamos a hacer eso, vamos a someter el manual de procedimiento a una revisión. Y poner la opción y, a, y tengamos la, la opción, opción de que con tales características el, podemos permitirlo En este uno, caso, entonces, pero yo no puedo evaluar tienen el, uno o tienen dos parqueos en este el, caso, el presidencial. Bueno, yo quisiera, porque siento hizo una pregunta uh -huh. interesante. Él dice en su informe, que el proyecto lo que cumple es con el 80% de los Ahí parqueos. Es que ¿Qué quiere decir? Que le falta un 20%. Nosotros fuimos, y el único, yo no sé si es ese, porque el problema es que hay un terreno amplio y hay dos edificios iguales, con la misma característica, uno que está terminado y otro que está en proceso de construcción. El que está terminado, en vez de 12 parqueos, que es lo correcto si fuera uno, mm -hmm. tiene 11. El otro todavía no se ve porque todavía el terreno está ahí No le han hecho los parques Pero parquedas. tengo información que detrás de ese hay otro apartamento Otro edificio construido en base a ese permiso Bueno, eso es lo que digo, que hay dos Que hay uno construido, pintado y todo Inclusive vi un letrero, nosotros tenemos fotos Que todos están alquilando un apartamento dentro del mismo edificio Entonces, es posible Es posible, no estoy diciendo que sea eso Que la manzana completa sea de ellos Y que ellos estén haciendo eh, bloque Y estén recibiendo la aprobación Por por edificio uh -huh. Pero que resulta que cuando usted va a la valla Que hay colocada en el solar uh -huh. Dice residencial de Jesús 7 Completo. Entonces de Jesús 7 Es el que está objeto de esta aprobación Así Una es. cosa presidente Antes que usted que terminemos Veo que también incluyen al director De planeamiento urbano En la, en la entrega ayer de Sí, la de, la, de, la sí, de la investigación. Brevemente lo digo, porque no queremos ser excluyentes en el proceso okay. de investigación. Por eso comenzamos con nosotros, con los regidores. ¿Qué es lo que resulta? Que de, nosotros no podemos, habría que explicarlo. Y yo tengo un audio donde yo digo el día de esa sesión que se conoció el proyecto y que el alcalde pidió que se llevara a turno libre. Yo dije, ¿pero al, qué razón tiene el alcalde para pedir que ese proyecto vaya a turno libre y no a la comisión normal para que lo evalúe? Si le corrigieron, porque yo escuché una intervención del alcalde. Pero es normal que si un proyecto lleva 15 parqueos Y nada más tenía dos y lo devuelve Que le completen los 15 y venga Bueno, pero es que no lo sabemos si, si corrió Cuando yo voy al informe ahora Que se hizo para aprobarlo Lo que dice el director de planeamiento urbano En la comunicación que le envía Y está ahí en ese expediente que le envía al es Que ese proyecto había sido sometido En gestión anterior Y que los constructores le dijeron a él ahora Que ya los, los apartamentos estaban Construidos y vendidos y que, había y que cumplía con usted y que ya no había otra alternativa que no fuera a aprobar oh mire. o sea que la alternativa era aprobar no Ajá. sancionarlo no hacer el procedimiento correcto pero además en ese procedimiento y el colega lo sabe después que usted rechaza que hay una resolución rechazando para usted cambiar eso el procedimiento normal es que se lee un recurso de reconsideración, uh -huh. que en este caso debe ser el afectado, que es el propietario. ¿Hubo ese recurso? No lo hubo. Quien pide que eso vaya es el alcalde con ese informe que pero hace hay el departamento. Y, y, de, todos de, el, lados. y, Entonces, y del rechazo a la introducción. Tres meses. Tres meses del rechazo a la introducción. Por eso que nosotros estamos diciendo que se investigue a todo el mundo. ¿Qué claro. razón tuvieron? Si hubo dinero, que se determine que hubo dinero. Pero ¿quién lo recibió? Claro. ¿Quién lo recibió? Porque te voy a dar un dato. Y yo no quería hablar de eso. Pero yo veo que esta situación, y no por hacer daño, pero vaya, mande a sus camarógrafos hoy, ahora, a partir de ahora, y vaya al departamento de planeamiento urbano, y usted lo va a encontrar remozado, reinaugurado, y pregunte quién hizo esa inversión. Me imagino que el ayuntamiento. No. ¿Cómo? No. Pero díganoslo usted, no nos puede No, no se esto, hizo no con aporte te... de los constructores. Oh, por Un departamento, el departamento. La oficina del Departamento de Planeamiento Urbano. Entonces, si vamos a hablar de trampa El Instituto está, está, está relajando, No está tomando no, no, el pelo a no, no, nosotros. No, no, no. no, no. Pueden, toco, pueden comprobarlo La oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento fue remozada por aporte con de los constructores. Con aporte de los constructores. Oh. Y eso es, eso es correcto. Eso no, no es correcto. Eso, da mucha eso no es correcto. Si no hay dinero en la institución para hacerlo. Nosotros tenemos el salón de actos que tenemos, ¿cuántos años por remozarlo? Y ahora lo, lo incluimos en el presupuesto. Y es posible que nosotros pudiésemos conseguir donaciones con alguien para remozarlo. No, pero eso conlleva pero, otro pero, tipo oye, de... Este los tema pique. Es, este este es, se entiende. No. ¿Cuál es la donación que puede recibir un ayuntamiento? Porque, ¿qué es lo que resulta en esto en la administración pública? Si yo soy presidente del ayuntamiento, a mí alguien me hace un obsequio, al presidente del ayuntamiento, ese obsequio no es a mí como persona. Al, en Estados al, al Unidos, cargo. usted le regala un cuadro, una obra de arte Va al presidente la de la República y tiene que quedarse en la oficina del presidente de la República, porque eso pasa a ser un bien patrimonial de esa institución. Sí. Bueno, ¿me entiende? Entonces, eso es así. Entonces, no queremos ver esas cosas. Miguelín, lamentablemente el tiempo se nos acaba de... He la necesitado entrevista. oír de usted. ¿Cuál será la medida próxima? ¿Seguirá Eri presidiendo la Comisión de Obras Públicas estando en proceso? Yo le invito a que el próximo miércoles, que hay sesión, porque esa no es una decisión que debe tomar el presidente o un Bueno, líder en el, lo que pasa es que tengo entendido, el presidente bueno, que forma. Lo que la... pasa, si sí, la forma, pero no la destruye. Ok. Oye, ¿qué es lo que pasa? Eh, alguien quiere que uno haga lo que el otro quiere. Alguien me decía ¿pero por qué ustedes no lo suspenden? Pero recuerda, No. usted regidor. No, de la Feli, Feli Rodríguez hubo que esperar que un tribunal emitiera una sentencia. Claro, claro. Y no en un, este caso, un, ¿qué hay fondo? que esperar que dicen las normas? No, no, de la comisión lo puede conocer el consejo, porque Ajá. es un asunto interno. Y lo determina. Ahora, como regidor, que como es regidor, funcionario no. electo, no. ya eso es otra cosa. Claro, claro. Que determinarlo en un tribunal. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Díaz. Bueno, Alejo, a su hora siempre. nos da para seguir hablando, porque el tema pique se extiende cada vez que se toca... Pues se levanta una, no, ay Dios, no sé cómo decirle. Una humareda Sí, que da mucha pena. Realmente. Pero vamos más clarito. Pero vamos ahora. a hacer un programa más amplio. Gracias Miguelín, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, retornamos con más.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 cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Porque mamá merece lo mejor. Al activar, cambiar o solicitar tu caja adicional V-Box, te regalamos el paquete HD de tu preferencia. Para más información, contacte nuestros representantes de ventas.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana en el WhatsApp. Está en sintonía con nosotros Joaquina de la reforma de bajo Yuna Nos saluda y dice quiere que le feliciten a Saí que cumple cuatro meses. Así que bendiciones para Saí. Qué bueno que está en sintonía María Te. A Joaquina, ver Joaquina. Joaquina sí, a sí, que veo oh, a de, María Teresa de, que, que de, sigue de, le sigue María Teresa. Francisco desde Tenares manda la foto de esta niña quiere que la feliciten. Se llama Jennifer Maciel. Cumple sus 11 añitos de parte de María Teresa. Bendiciones para y ella. Ciudades. Que la pases muy bien de mi pueblo adorado, Tenares. Yasmín Valerio, desde Salcedo, municipio Salcedo, escribe y manda esta postal de buenos días. Muchísimas gracias, Yasmín. También está en sintonía Elvis Alberto, es acá de San Francisco en Macorís. Nos da los buenos días y dice que necesita donante en la Cruz Roja de Santiago para que le despachen sangre. Que necesita para el padre de Melissa Espinal, por favor. Si usted conoce a alguien, puede ayudarle, déjeme saber. Ahí pone el teléfono, lo están viendo en pantalla el en el mensaje. Sangre? Tipo de sangre AB positivo, 829-863-1216. Repito, 829-863-1216, <coughs> tipo de sangre AB positivo. Bueno, Manolo Geraldino vuelve a escribir, dice que Miguelín habló claro. El alcalde es quien, ¿cómo es que dice? Proyecto presenta los proyectos, dice que macabro y no canta un gallo, algo así quiso decir. Ah, claro, de ahí no canta un gallo. Bueno, Nelson Abreu escribe, dice un día como hoy, pero en el 1965 fue ajusticiado Rafael O'Neillas Trujillo Molina 65. cuando dirigía en San Cristóbal, se dirigía por la avenida George Washington. Nueve hombres pusieron el fin a la vida de un hombre que protagonizó una de las más sangrientas dictaduras de América Latina, caracterizada por la represión y el culto a la personalidad, así es, hoy es el día nacional de la libertad, hoy mucha gente come chivo, recuerden <risa> la fiesta del chivo, y aquí nos, eh, nos escriben esta importante noticia que es eh, bueno darla a conocer, las buenas acciones también de nuestros amables televidentes, esta es una hija de Manuel Trinidad, vamos a ver si amplía la foto, entonces, dice que somos parte de él y por eso lo comparte con mucho orgullo. Nosotros nos alegramos mucho. Esta es una franco macorizana que ha logrado la titulación con mérito suma cum laude en la Universidad de Estados Unidos. Ella es Dielka Trinidad Valerio, hija de eh, Manuel Trinidad y Daisy Valerio. Así bien, es que felicidades, felicidades enhorabuena, qué orgullo para San Francisco de Macorís, para la familia de Trinidad y para todo el país. Enhorabuena, felicidades. Hansel Pereira desde Los Rieles escribe, dice saludo, pero ese señor que está ahí, lo conozco, eh, tiene una persona clase eh, media pobre con un vehículo deteriorado y después de ese servidor es un señor millonario, ay Dios mío, Oye, Lourdes desde Los Maestros nos manda una postal de buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros Lourdes. Y a todos los que nos escriben Pues pasamos de inmediato a una segunda entrevista En el día de hoy, una entrevista corta Nos vienen a anunciar una importante actividad Que se realizará en el día de mañana Ya 29 años consecutivos Esta se denomina el epicentro Organizado por la Tribuna y está con nosotros el Pastor Brunildo Bueno, nuestro hermano Pastor, bienvenido Bueno, Dios lo bendiga Brunildo, un placer de tenerte de nosotros. acá No, no, un privilegio para <risas> mí Ver a Raquel, tengo que comenzar por la dama Francia, ah, Fulvio una trilogía excelente, ya gracias. mi familia ha escogido a de mañana como una gran costumbre al amanecer. Muchas gracias. Con un, un ayuntamiento privilegio. que está caliente. <ríe> <Sí>. <ríe> Así es. Pero podría Más ser... Más que la temperatura. Yo espero que se saque un tiempo de oración y que puedan ungir con aceite ese ayuntamiento. Bueno. Muy penoso. Gracias. No sé si en ustedes está el futuro alcalde, la vicealcaldesa. <ríe> Todo eso Estamos formando pasar. un perfil para que la gente pueda tener por quién votar. Ahora no me entren en estrecho, Fulvio. No, no. no. no. Ah, Conserven ya, ya, ya. su <risa> posición. Pastor, cuéntenos del epicentro. Bueno, el epicentro, ya será, será, el epicentro? ya será mañana. Con agua o consola alabaremos al Señor. Es eh, una actividad que venimos realizando durante más de 28 años. Y ya nos preparamos mañana para celebrar el número 29 eh, damos gloria a Dios por esta actividad eh, donde se espera toda una colectividad. Yo no creo en esta lucha religiosa, ninguna religión salva, solamente Jesucristo. Eh, tendremos la agrupación Provisión de Dios... Eh, viene Julio Bardonado, si no hay carne, venga, berenjena, la pelea va. <risa> viene Carmen Esteves, la primera mariachi cristiana evangélica. Viene el pastor evangelista discapacitado, algunos le llaman minusválido, se arrastra por el suelo. Pero vaya usted a ver qué oratoria, qué exponencia. La entrada es completamente gratis. Eh, bueno, yo espero ahí a las la personas que aman, a su familia. Que aman a República Dominicana y estoy incluyendo a los políticos. En el estadio Julián. Javier. Estadio Julián. ¿A Javier. qué hora? Vamos a comenzar a las dos y media. Dos y media. Siempre nos hemos caracterizado el fiesta, por la puntualidad. Mañana es día de una, también una tradición cristiana católica, el día de Corpus Christi, el cuerpo y sangre de Cristo. Pero como no combatimos con el asunto religioso, ahí estamos esperando católicos, evangélicos. Adventista, testigo de Jehová, mormones, y hasta los que no creen en Dios, porque por el oír viene la fe. Así Las iglesias no pueden caer en un ámbito eh, prototipo de los partidos políticos, porque con eso lo que hacemos es que perder. ¿Qué mensaje central tendrán allí? Bueno, esperamos que este pastor evangelista, eh, primero su presencia y primero la presencia de Dios, Vamos a tener el privilegio de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el terreno. Y vamos a tener un predicador que se crece en las multitudes. Entonces yo quiero que se centralice la atención en el mensaje que habrá de predicar el pastor evangelista Manuel Martínez. Eh, yo creo que esto viene a traer un aliciente a esta ciudad, a este país. Uh -huh. Que el estadio mañana sea el epicentro para una gran manifestación del Espíritu Santo. Para un temblor del cuerpo, para que entre Cristo. Eh, claro, no, y esto va a traer eh, unificación a los matrimonios, se lo aseguro. Y cuán bueno que los regidores, si lo hagan al palacio, primero fueran todos y se sentaran allí, incluyendo el alcalde, porque Fulvio va, Raquel va, y Francis va y yo tengo que estar ahí, entonces cada uno de los que nos escuchan bueno, de mañana, vamos a convertir sea de... la mañana, la tarde de mañana, es una gran bendición para todos. Amén. Bueno, esperamos que sea exitoso el proyecto de Epicentro, y que sea así, de alabanza. Ciertamente. <risa> gracias por bueno, por estar aquí. Bueno, un honor, nosotros. un privilegio para mí. El privilegio es nuestro, gracias por haber estado, utilizado este medio para difundir esta importante actividad. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí. Ya, se nos acabó el tiempo, me apuntan por aquí detrás. Bueno, pues. Es que no tengo, no estoy aquí. viendo a nadie en el frente. Entonces me apunta mi camarógrafo estrella aquí que ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídense mucho. Pásenla bien. Palmares te regala la compra del año para mamá.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 Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de la ciudad,